Martes de la semana 30 del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A quién se parece al reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, con que podré comparar el reino de Dios, con la lavadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Con este par de parábolas ilustra Lucas de manera como Jesús va viviendo a la experiencia de Dios como padre y la forma como esa experiencia debe ir enraizado en la conciencia de las personas. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura cumplen el propósito de mostrar que el reino traído por Jesús debe pasar por un proceso de crecimiento. En la parábola del grano de mostaza, cuyo protagonista es su nombre, el reino se compara a una semilla de mostaza, una de las más pequeñas que luego de ser sembrada crece hasta transformarse en un gran árbol. El resultado final se describe con las palabras tomadas del Antiguo Testamento. Si el inicio de la semilla, es decir, el reino, es muy pequeño y modesto, su destino final será cobijar a todos los hombres y a todos los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 gusano. Todas las naciones. Así el reino está destinado a ser un espacio donde todos los hombres humanos son aceptados, especialmente los que se hayan más alejados o marginados. El reino es una instancia entre otras, crece y dignifica al hombre. En la parábola de la levadura, cuya protagonista es una mujer, el reino se compara al efecto que una pequeña porción de lavadura produce una gran cantidad de harina. El reino de Dios tiene la potencia de, de transformar la realidad. Los comienzos son modestos y no se ven, pero el resultado final es sorprendente. Así es de potente la acción de Dios, pero se ve poco. El reino se hace presente en la pequeña comunidad levadura la y la convierte en el fomento de toda la sociedad. Lo importante para que se fermente la masa es que tengan, tenga levadura. Si la levadura está presente, tarde o temprano, toda la masa terminará por fermentar. De manera que no nos desanimemos. Dios nos pide ser levadura, llevar a todos nuestros ambientes el buen aroma del Evangelio. De lo demás, Él mismo se encargará a su debido tiempo, pero... No caer en la pereza y en el conformismo. Estamos destinados a crecer y a producir fruto y a ser lavadura en el ambiente en que vivimos. Que el Señor los bendiga.